en donde las personas afirman haber visto seres ajenos a este mundo. Una especie de monstruos de los cuales no se tiene evidencia. Solo el registro de experiencias que narran haber tenido contacto con ellos. Hoy hablaremos de una criatura la cual aparece en las noches y observa dormir a los humanos. Incluso se dice que varias personas fueron atacadas por él provocándoles la muerte. Hoy conocerás a The Rake Estás a punto de entrar al aterrador mundo de la monstruología Oxlack Oxlack ...y sabe quién soy... ...tampoco de dónde vengo... ...pero lo que saben... ...es que si me encuentran... ...o yo los encuentro... ...no me van a volver a ver... ...ni a nadie de sus seres queridos... ...yo soy inmortal... ...yo he vivido millones de años... ...y saben... ...nunca voy a morir... ...incluso... ...puedo matar a mismos algo... ...todo... Todo lo haré para matarlos, para gozar con su sangre, con sus cuerpos inertes. The Rake, traducido al español como el rastrillo, es una criatura humanoide alta, pálida y sin cabello, la cual se arrastra en cuatro patas y se cree que tiene dedos largos y escuálidos, terminados en largas y afiladas garras parecidos a un rastrillo, para recoger hojas este ser se acerca en silencio a las personas por la noche mientras duermen se dice que se sienta en sus camas y los observa se tiene la creencia de que puede moverse y que incluso puede hablar normalmente suele decir su nombre o el nombre de quien tiene delante el miedo más grande que causa es que suele atacar a todos aquellos que no son conscientes de su presencia. La historia que estremeció Estados Unidos ocurrió en 2006, cuando una mujer relató que este monstruo había causado la trágica muerte de su hija, por lo que decidió contar su experiencia asegurando que todas las noches tenía un encuentro con él, pues pese a que se había llevado a la niña, él la seguía visitando. Varias víctimas comenzaron a colaborar para investigarlo y descubrieron cerca de dos docenas de documentos con fechas de distintos años, todos describiendo encuentros similares con el rastrillo. Evidencias que poco tiempo después fueron destruidas sin dejar rastro de ellas. Eran alrededor de las 4 de la mañana cuando la mujer escuchó ruidos y se despertó pensando que su esposo se había levantado para ir al sanitario. Sin embargo, el hombre se encontraba en la cama, quien se acercó rápidamente a la mujer con una expresión de temor en su rostro. Fue en ese momento cuando observó al rastrillo. Ella relata que a los pies de su cama se encontraba sentado de espaldas. Parecía ser un hombre desnudo o un gran perro sin pelo. Su posición corporal causó inquietud en la pareja. The Rake permaneció completamente en silencio durante unos 30 segundos. Después puso su mano en su rodilla y corrió al pasillo que conducía al cuarto de los hijos. Una vez que salió de la recámara, la mujer comenzó a asustarse y fue tras de él para evitar que causara daño a sus niños. La historia cuenta que cuando llegó a la habitación, ella lo encontró agachado y encorvado. Lo separaban unos seis metros de distancia. Se dio la vuelta y la miró fijamente cubierto de sangre. Enseguida, corrió hacia el interruptor de la pared y vio a su hija totalmente bañada en sangre. La pareja intentó ayudar a la pequeña. Sin embargo, no pudieron hacer nada. La menor ya había muerto. Se dice que las últimas palabras de aquella niña fueron Él es el rastrillo. Fue así que varias personas comenzaron a manifestar sus experiencias asegurando que habían visto a este monstruo que se aparecía por las noches en sus habitaciones. Otra más de las historias que causó pánico fue la última carta que dejó una joven antes de que se suicidara en el año de 1964, la cual decía lo siguiente. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que de Él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez que me desperté vi su forma. Otra vez me desperté y escuché su voz y vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar la próxima vez al despertar. No puedo despertar nunca más. Adiós. Esta serie de eventos si quieren presentándose al noreste de Estados Unidos, involucrando a la criatura humanoide, despertando el interés de medios locales. La mayoría de los registros de la criatura fueron destruidos, por lo que las personas comenzaron a inventar historias con la finalidad de enterrar el caso y evitar provocar pánico en la sociedad. El rastrillo en el cine en el 2008 se estrenó la película The Rake, un filme de terror psicológico donde dos hermanos quedaron traumados después de la muerte brutal de sus padres. The Rake también llegó a algunos videojuegos. Como The Rake volver al asilo, en donde la jugabilidad clásica de los juegos de terror hace estremecer a más de uno. <risa> yeah, I remember like, oops, I remember like exploring the entirety of the map and, and I couldn't really find it. no. But... El rastrillo en la actualidad En la actualidad se cree que la historia del rastrillo apareció como una crepipasta, asegurando que todo inició como un juego, sin embargo muchas personas afirman que este personaje sí había existido. Algunos dicen que The Rake comenzó como un proyecto colaborativo en línea, invitando a otros a aportar detalles sobre los atributos físicos y hábitos para ayudar a crear un nuevo monstruo. Hecho que comenzó a hacer dudar a la población sobre su existencia, por lo que poco a poco ha quedado en el olvido de los estadounidenses. Hasta el día de hoy no se tienen más registros sobre otra aparición. Pero las personas aseguran que esta criatura existió y que provocó muchas muertes tras aparecerse durante la madrugada sentado al lado de la cama. Recuerda que estás en la serie de monstruos estadounidenses, así que no te pierdas el próximo capítulo donde conoceremos otra monstruosa criatura de ese país. Suscríbete al canal, comparte el video y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba el siguiente capítulo. Y si quieres estar más en contacto conmigo, sígueme en mi Facebook y Twitter. En la descripción del video te dejaré los enlaces. Recuerda que estás en el canal de Oxlack Investigador. Hasta la próxima.